Fue detenido por miembros de la Policía Nacional, Carlos Manuel Hurtado José, mejor conocido como El Mello, quien de acuerdo con el informe policial, posee una orden de apresamiento acusado de junto a un tal Chivo, robar una motocicleta al ser cuestionado sobre estas acusaciones, dijo desconocer los motivos de su apresamiento. No, no, yo no soy de eso. Y me agarraron en el camión. Pues nada, por eso me van a subir ahora para hoy. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.